Bueno, está con nosotros ya Juan Santos sí. Gelaver. Juan no Gelaver, así que todo el mundo lo conoce, catedrático, escritor, amigo nuestro y una persona muy emprendedora en muchísimos aspectos, sobre todo que es un escritor, un hombre que dedica tiempo a escribir, que dedica tiempo a las letras, que Aragán es de la talla de Sócrates Mercedes y el SU que habla no hemos podido hacerlo. Tenemos muy esa buena. culpa. Pero bueno. Este es uno de sus últimos libros, pero bueno, buenos días Juan, vamos a comenzar. ¿cómo tú estás? Eh, el, Placer, ¿Del este. último? No, del más reciente. El más, el más sí, reciente. sí, sí, sí. <risas> bueno, eh, buenos días, gracias por la invitación. Eh, nada, esto es una... Hemos traído un ejemplar de Trinitarios, que fue un estudio sobre la banda juvenil los Trinitarios, que opera aquí en San Francisco de Macorís y en sí. el país. Básicamente, hicimos el estudio entre Santo Domingo, Santiago, Mao y San Francisco de Macorís. Mao, porque como yo trabajo en Mao los fines de semana, aproveché que iba a los fines de semana a Mao y, y incluía a Majo en ese, en ese estudio. Pero, Juan, tú haces una sí. relación sociosimbólica y aquí hago, me detengo, los símbolos patrios utilizados como en colores y proyección de la bandera, pero hacerlo y utilizarlo para cometer. ...todo tipo de, de cosas partiendo de que son una pandilla. Sí, bueno, mira, el estudio que realicé lo hicimos precisamente mezclando tres elementos fundamentales de la, de la dominicanidad... Que, ...que fueron elementos que sucedieron. Por ejemplo, lo, la sociedad secreta la Trinitaria... ...que, que fue lo que su creó... Propósito, que creó sí, su propósito, propósito muy, muy eh, loable. A quien le debemos la dominicanidad, Correcto. a quien le debemos incluso el territorio también... Eh, y los trinitarios de la década de Balaguer, que todavía en, en los tiempos de, del PRD existían en los primeros en los primeros gobiernos del PRD, todavía existían ese grupo trinitarios. Entonces yo mezclé esos dos grupos, el, el primero, que es el maloable, que es el más importante. El segundo, que ya viene que es una de contracultura contra en eh, eh, eh, en contra de Balaguer, por todos los vejámenes sí. del gobierno de Balaguer, que era un grupo de jóvenes que se dedicó, primero sí, empezaron bien. como eh, eh, guerrilleros, eh, eh, como fuerza de resistencia ante los, los, eh, los gobiernos de Balaguer, pero que después en el tiempo terminaron como delincuentes. Bien. Y eh, tenemos eh, los Trinitarios de ahora, entonces hicimos una mezcla porque ellos, lo, lo fundamental de los Trinitarios, de la banda joven de jóvenes Trinitarios, que no nació en la República Dominicana, Nació en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, eh, entre dominicanos y, y latinoamericanos, que no eran básicamente dominicanos nada más. Pero los elementos fundamentales que ellos defienden es la, lo, los colores de la bandera y el color verde como el color de la esperanza. Y también representan el conjunto simbólico de la dominicanidad a partir también de la religión católica. Es imposible sacar dentro del conjunto simbólico de la dominic dominicanidad, el conjunto simbólico de la religión católica. Entonces ellos también utilizan eso. Eh, ellos defienden el territorio, pero como, como rebeldía juvenil, como jóvenes que no tienen oportunidades, que se dedicaron a delinquir, entonces hicimos el estudio mezclando esos tres elementos, porque como ellos, sus mediaciones sociosimbólicas son en relación a los símbolos de la dominicanidad. Era importante saber qué tanto afecta eh, esta, esta banda juvenil con eh, eh, en torno a los símbolos patrios, en torno la, al conjunto simbólico de la dominicanidad. Eh, Gelabel, Gelabel, hacer un paréntesis luego de, de, de tu bienvenida para destacar que acaba, y es bueno que pruebe este chocolate, que en el día de hoy nosotros estaremos hablando de los beneficios del chocolate y hemos traído aquí para los muchachos y para nuestro invitado un chocolate especial enfoco en los muchachos chocolate si pueden hacer un detalle muy rico. para que vean que cumplimos ¿va? se ve, se lindo, ve ahí ¿se, se ve ahí eh, no, yo lo tomo eh un chocolate eh, orgánico de lo aquí lo de San Francisco rico. de Macorís la compañía yo me voy a reservar el nombre porque como no paga publicidad aquí pero un chocolate mírenlo ahí exquisito no pero eh, ejemplo, es, no, no se puede decir yo lo compré me lo <ríe> regalaron gelabel ¿Eh? no ah bien yo lo compré eh, buen chocolate. Eh, bastante este, este asunto de las bandas que es bien eh, preocupante verdad en nuestra sociedad yo tuve la oportunidad en manhattan de aconsejar mucho a un joven y poderlo rescatar de una de ellas y los trabajos que hicieron para rescatarlo fueron eh, terribles hay una, un seguimiento constante y veo aquí algunos nombres que ellos le dan, por ejemplo, el que es el jefe le dicen supremo o presidente. Suprema. Suprema, Suprema o presidente. Y luego al vice le dicen Dios de paz. Pero veo también en el organigrama que tiene aquí, aquí escrito en tu libro que hay un consejero. Claro que sí. Eh, y también están los trini, los baby trini que son los niños, los que niños. son hijos de ellos... Que ellos lo, lo van inculcando para que se para meterlo a la banca y a la banda y cómo preparándolo para que cuando ya sean un poco adolescentes, que cuando ya empiezan sí. a, a, Entonces, a involucrarse con la banda. El PNUD sí. hizo un trabajo aquí en, en República Dominicana, acerca de los principales barrios de las ciudades más grandes, y encontró cerca de medio millón de jóvenes que prácticamente están irrecuperables. Y uno puede decir, pero ven acá. Puede ser que los niveles de necesidad, de pobreza, los lleven a esto. Pero aquellos que están en países desarrollados, que tienen más oportunidades, con más intensidad y más fiereza, están en las bandas. ¿Qué es lo que los lleva a ellos, esencialmente, a identificarse tanto con una banda? Eh, lo, lo primero es que lo que los lleva a ellos es la necesidad de los iguales. La necesidad de afecto, eh, eh, el poder comprenderse entre ellos. Son adolescentes, es cerca de una... Cuando lo, el, el adolescente tiene tiene lo que él la, la, va construyendo su propia personalidad ya y el adolescente necesita estar con otro que le apoye en sus actividades y por eso ellos y además son la mayoría son de, de hogares disfuncionales no son de, de eh, la mayoría viven con sus madres nada más o con sus abuelos eh, pero yo quiero que ustedes que tú me mencionaste eso que intentaron rescatar yo no sé si ustedes recuerdan una película muy interesante de Al Pacino que se llama eh, Carlitos Way. Sí, yeah. sí, sí. Esa película puede, puede ser. Carlitos eh, Brigante, sí. Carlos Brigante era sí, el personaje. Pero sí, el pellito Way, el Carlitos Way. Se Ese era el película. apodo de de la sí, calle. De la calle. De, de pero Carlitos Way. Way es el mejor ejemplo de lo que puede pasar con estos jóvenes. Lo que pasó en esa película, si ustedes la recuerdan fue que él intentó regenerarse y que cuando él estaba ya preparado listo para regenerarse, volvió y tuvo que involucrarse por defenderse de alguien que lo que le, que le estaba persiguiendo sí. entonces, eh, eh, con este joven pasa casi lo mismo, eso pasó con, con el rey King eh, eh, el, el, el, el principal el rey King de Nueva York de la banda los, los, los, los, los, los Latin King que él, él intentó regenerarse y él hizo todo el esfuerzo por regenerarse pero al fin y al cabo eh, terminó eh, eh, siendo asesinado por, por algunos de ellos y, y también otros otros jóvenes Aquí un... un... Bueno, yo, yo duré cuatro años haciendo esta investigación Y le digo que dentro de esos otros cuatro, cuatro años murieron dos jóvenes A los cuales yo le hice le, le hice su historia de vida a el a ver, eh hay una de las partes acá que puedo leer en el libro Dice, los símbolos de la dominicanidad en las mediaciones simbólicas de los jóvenes de hoy ¿Cómo podrías tú eh, decirnos o visualizas el joven de hoy en comparación a, a los jóvenes del ayer y esa, vamos a decir, fuerza que se tenía en la juventud de lucha, de cambio? La falta de utopía, la falta de utopía, la falta de sueño, eh, la falta de esperanza, no la hay. Antes nosotros, eh, Amado José Rosa, decía que Sócrates y él no han escrito, pero si ellos dos se ponen a escribir las experiencias que tienen de la, de la vivencias de esa época... Bueno, eh, le faltarían páginas para poder para poder decir todas esas vivencias y todas las que nosotros como jóvenes vivimos en aquella época. Eh, había una, un, un deseo de, de querer ser grande, de querer superarse. No solamente por ayudar a los padres, que es el primer fundamental y para que uno tenga que vivir bien, sino superarse porque uno quería ser parte importante de la dominicanidad, parte importante para el país, para aportar al país. Ahora, todo se resume en, en, en el instante. En el momento mismo, en lo que yo puedo vivir hoy, el mañana no me importa, pero antes no, antes tú construías porque tú tenías utopía, tú tenías un sueño, tú tenías una esperanza, ahora no lo hay. Ahora el joven vive el instante, el momento, así como las redes sociales. Te vida líquida. Claro, sí. Como las redes sociales, vacía. Te, sí, vacía, una vida light, una sí. vida sin sentido. Eh, eh, cuando tú no tienes un, un camino hacia dónde va, es difícil, muy difícil que tú puedas construir algo positivo. Y tenemos un joven hoy que no tiene oportunidades para, para querer crecer, porque la sociedad no se lo permite. Dice una amiga mía que si tú no, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Entonces ahí no mismo. tiene sentido. Pero pero yo ahí hay una foto de, de una puquita. Eh, esto es la sí. pulsera que ellos usan. Y ustedes ven que ahí están los colores de la, de de la, la, la bandera. Los colores de la dominicanidad, y aparte que el color verde, que no es tan significativo dentro de eso, pero es parte de eso. Eh, una de las formas de, de tú identificar esa, esos, esos jóvenes es también los collares que usan, aparte sí. de la puquita, que es una pulsera. El collar que usan, el collar depende de la vida que tengan ellos dentro de las bandas. Si ellos han, han hecho algunos, han cumplido con sus, con sus encomiendas, eh, el, el collar va creciendo. Oh. El collar en principio es un rosario, es un rosario, tiene 10 puquitas por, por, por, por, estación, por, estación. por estación y, y tiene todas las cuatro que van de, ahí después va el crucifijo, pero va creciendo de acuerdo a tus acciones dentro de la banda y esas mismas esa misma acciones dentro de la banda te van subiendo de rango. Tú tienes el dato conforme a la investigación que hiciste de cuál es la incidencia de las bandas en los barrios de San Francisco de Macorís, de República Dominicana. O sea, ¿hay, hay uh, algún, alguna información, banco de información del organismo de inteligencia o que tú haya podido uh, conseguir para determinar cuál es la incidencia y cuáles son los principales factores que inciden en la conformación de la banda? Pero claro, eh, lo primero que yo hice fue, como, como marco con teórico, contextual, fue estudiar las bandas a nivel a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel local. Ahí lo primero que tú te encuentres es con un estudio que te permite ir viendo, entendiendo cómo se dan las bandas. Por ejemplo, una de las cosas... Ahora, lo que yo te puedo decir es que yo sí descubrí muchas cosas en las cuales los organismos de inteligencia, eh, los, por lo menos de inteligencia no, los organismos de violencia del estado eh, violencia violencia legalizada por el estado que ahí yo hablo el Organismo de, de persecución, de persecución penal, involucrado sí, con ellos sí, involucrado con ellos sí, claro, con claro, ellos, claro, sí. Claro. o sea porque ellos tienen pertrechos militares porque ellos tienen armas sí. porque ellos eh, eh, han delinquido vestidos de uniforme claro, de policía todo eso sí. yo lo digo ahí y expreso todas las cosas que que, que, que hay las entrevistas de los muchachos no tienen el nombre real de ellos porque yo le, tenía que comprometerme con ellos a no decir sus nombres, y segundo, todo lo que eh, yo investigué fue escrito a, a, eh, ahí mismo a mano porque no podía tener grabadora tampoco, no, no confiaban yeah. en que yo pudiera yeah. Juan, tener esa grabadora. A, a, La... a, a, ¿A qué usted atribuye el auge de estas bandas y también eh, el medio que ellos utilizan más común? Oye, las bandas son importantes en algunos casos. Por ejemplo, nosotros eh, y el ajo de la banda, la banda viene, Por ejemplo, yo contemplo aquí que si sí es verdad que Jesucristo existió. Jesucristo el real. El, no el eh, Creo que fue el primer, el primero el, el que creó su primera banda. Y, lo, y recuérdense que era una, una banda de ladrones. La banda de los doce. Sí, la banda de los doce. Eh, eh, ahí yo reseño esa parte de Jesucristo cuando cuento su historia y hablo de que él fue el primer eh, pre, el primer suprema de una banda que tenía 12 doce seguidores. Eh, eh, pero que esta fue una, una Que cambió la historia Cambió el pensamiento bueno, eh, humano Te iba a decir precisamente porque En el término Banda Se presume que es Una asociación de personas Que para se delinquir. dedican Para, para delinquir. delinquir Pero en ese entonces él era un delincuente para, para, la la sociedad. Sociedad. Para, para la sociedad, la sociedad. bueno, para la sociedad. considerado como sí, tal, tal, para subvertir el orden. quitar sí, sí, sí, claro, de porque del... él, él, él, él claro, creó por un elemento claro, contrario sí, al claro, gobierno, sí. a quienes dirigían. Subvertir Era, el orden, como sí, dicen, claro, sí. en contra del orden. Eh, pero, por ejemplo, nosotros podemos hablar del movimiento hippie, que, que es fundamental, eh, dejó un cambio en la música dejó un cambio en la mentalidad del joven, y en el la revolución francesa del 60, de la década del 60, donde los jóvenes se lanzaron a la calle y transformaron la sociedad. Entonces todo eso uno lo toma en cuenta para poder valorar que es importante que el joven sea rebelde. Pero entonces, Pero, eh, eh, con causa. Me dejaste sí. impactado cuando tú y, y tomando en cuenta que viene de quien hizo el estudio y quien ha tenido una vivencia y pudo tener conclusiones que la vamos a, a contactar en el libro. Pero dices, importante sí, sí. La formación de bandas Te estoy diciendo, eh, eh, la rebeldía Perdón, la quiero rebeldía. hablar de rebeldía juvenil Mira, La rebeldía juvenil es importante Quien transforma la sociedad es el joven No es el viejo, sí. es el joven Entonces, y te hablé por ejemplo De la experiencia del movimiento hippie eh, Te hablé de, de la revolución ser, de, ¿no? de en Francia te hablé, eh, Bueno, no te mencioné Argentina también, que reseño sí. Lo que pasó en Argentina, también en la década Del 60, y en otros países También latinoamericanos que han pasado cosas pero, por ejemplo, no te puedo hablar a favor de, la, de las maras de salatruchas. Claro, de no te puedo hablar bien de los de los Zetas, de los Matacetas, No te puedo hablar de, de otras bandas que yo estudié y que conozco que realmente son delincuentes y narcotraficantes. Y, y, y tú, tú, tú identificaste en el país, en tu proceso de recopilación de información, la existencia de... ...de células de esas bandas más reconocidas y peligrosas del Centro y Suramérica. Pero claro... Pues, hay aquí en el hay, país. Aquí no. Aquí solamente ah. está eh, los trinitarios y otras bandas juveniles que todavía no han crecido, no tienen esa importancia. Y los trinitarios surgió lo que se llaman las naciones. Que ahora tú no hablas de trinitarios, sino de naciones. Es una forma de división. Eh, que yo explico aquí de cómo se dividen Los, los cinco casicascos que ellos cuentan Porque sí, hablan de los casicascos sí, Y los cinco sí. reyes bueno, Gelabel, Gelabel sí. eh, una, una pregunta sí. eh, Según tu investigación ¿Cuáles son los factores que Que influyen valga la redundancia, En la influencia de, de estas bandas en la juventud? O sea, ¿Por qué hay tantos? Porque sabemos que hay muchos y, involucrados y, y Hay una cosa también, donde las bandas se están fortaleciendo Es en las escuelas no es en el barrio. Es en las escuelas. ¿Y cuáles son los no, factores? Eh, porque en el, en las escuelas se juntan muchachos de muchos barrios y muchachos inquietos, y ahí que se están se fortaleciendo. Conforma. Por ejemplo, los muchachos que yo encuesté, yo hice una encuesta con los jóvenes, fue en el Liceo Brasilia Petín, en el Liceo Pedro Francisco, bueno, eh, ¿cómo se llama? Peña Gómez, el de aquí, el de. El que es Manamira, eh, Manuel María Castillo, que se llama Ajá, José Francisco okay. Peña Gómez. En, la en, la esos dos liceos, sí, en esos dos liceos uh -huh. yo hice el estudio y lo determiné que las bandas se fortalecen en las escuelas. Eh porque hay muchos muchos muchachos que están descontentos con sus padres básicamente la necesidad de, de los iguales es la necesidad de, se, de, de sentirse escuchado con toda la locura que ellos piensan a esa edad entonces ellos se juntan y se, y se apoyan, entre, se apoyan ellos. entre ellos y ahí empiezan y de ahí van sí, a otras cosas la misma música. Bueno, de aceptación bueno mis sí, amigos aceptación. hemos escuchado Gracias, una Juan. interesantísima entrevista muy, muy con Juan Gelaber Acerca de una investigación que hacer con relación a las bandas. ¿Dónde específicamente? el libro, amado? Sí. ¿Dónde conseguirlo? No, el libro quien quiera, yo se lo regalo, porque yo no lo tengo en mi frente. Yo estoy loco por salir de esos libros. <risa> okay. No, pero entonces sí. debió de traer. Sí. sí, yo traje, traje. Para... No, pero vamos pero a hacer sí. una cosa. Si quieren, yo tengo dinero. No, vamos a hacer una sí. cosa. Regalar. Yo regalo. Exactamente, y vamos a la. La. Vamos a traerlo. Yo puedo traerle 10 libros. Exacto. Ahora. Claro. Exacto. No, magnífico. Hacemos y a la gente eso. que nos llama y nos cría por WhatsApp. Ahí está el de Fulvio que y vamos a hacer... Un... Sócrates, abre tu <risa> primer taller de lectura desde aquí, desde mañana. Incluyendo los propios... Quiero decirle que yo estoy escribiendo un ensayo interesante que se llama Vítimo Cultura que lamentablemente déjeme bueno aquí hay muchos abogados pero yo he entrevistado muchos abogados y pocos saben hablarme de la victimología y la victimología yo me sorprendí y debe ser saber hablarme de eso la victimología poco difundida entre los abogados dominicanos y y yo me sorprendí que yo tuve yo he tenido que explicarle que creo que la victimología habla bastante de esto hay un libro de Hank que que tiene y que se funda más o menos la, la victimología y ciertamente que para fundamentarse en una estrategia en los tribunales tienes que tener claro lo que el es el objetivo fundamental de eso en mi caso es demostrar que la cultura victimiza al hombre, que los modos de producción económica lo que han hecho es victimizar al hombre en, en toda la existencia de la Bueno, interesante. Vamos a esperar que sí. no lo... Vamos, no vamos a la pausa. Ya no están Antes de para el a la pausa, sí. agradecerle a Juan su presencia y su información. Nosotros volvemos en breve. No se vayan. Vamos, <risa> vamos, vamos.